No hay edad para reiniciar tu formación. ¿Necesitas titular en secundaria? Si eres mayor de 18 años en los CEPA de Tamaraceite, Ciudad Alta, Cono Sur y Las Palmas, nos adaptamos a ti. También te ofrecemos preparación de pruebas, bachiller, FP e inglés a distancia. CEPA, tu oferta pública de educación de personas adultas. Es tu oportunidad. No hay edad. www.cepacead.es o 012. Aprender es un juego que dura toda la vida. Tú eliges el ritmo y la casilla a la que te mueves. Solo hay una regla. Si paras de jugar, pierdes. Entra en noayeda.com o acércate a tu centro de formación de personas adultas más cercano. Centros de Educación de Adultos, Consejería de Educación y Universidades, Gobierno de Canarias. Y tú, ¿cuánto hace que no juegas?